Te ah, entiendo, te vas a bueno, miren, eh, la Cámara de Diputados <risa> aprobó en primera lectura el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2020 Ay, por un monto de 997.119 millones punto eh, 20 millones, uh -huh. sin que la pieza haya sido declarada de urgencia. <coughs> el voto sí, mayoritario. Claro. Del Partido sí. de la Liberación Dominicana, los legisladores de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno no votaron. En la sesión se presentaron modificaciones, pero fueron rechazadas por la mayoría. Se espera que el proyecto sea aprobado definitivamente en la tercera, en la sesión convocada para mañana miércoles a las 10 de la mañana. O sea, para hoy miércoles a las 10. Tú sabes lo grande de esto, Amado. Bueno, ajá no se pueda discutir a fondo, porque no se tenga una diversidad, una pluralidad en la Cámara de Diputados, y se tenga que asimilar lo que ahí se apruebe. Por ejemplo, 5 mil millones de pesos para el Ministerio de la Presidencia fueron aumentados. 6 mil millones para el Ministerio Administrativo de la Presidencia fueron aumentados. Y... Aumentando para todos a los ministros que están mil, en campaña, a tengan trece trece dinero. Mil, a 13 mil millones el asunto de publicidad. Dos veces y media lo que aquí se usa para viviendas sociales. Eso simplemente me habla de un estado económico eh, putrefacto y podrido y alocado. ¿Cómo darle tanta importancia al margen de la publicidad y no a la vivienda social? Eso es simplemente... Eh, bochornoso y Mira, asqueroso. Eh, con, con una eh. sociedad que vive... Pero esos 13 mil un... millones fueron para el Ministerio de la Mujer exclusivamente. No, no, no. para la, la dirección Publicidad. e información y prensa de la presidencia. En la mil mujer, 13 mil millones son apenas... de son apenas 735 sí. millones. Así eso es. equivale a 40 cheles. Menos de los 60 día, centavos que le daban antes. A 40 cheles por día para cada mujer dominicana. Sí. Y hay un problema Mira, con el asunto eso, de la eso, violencia obviamente. de género en los hogares de acogida. Sinceramente, de acogida, nos no estamos hay. poniendo... Mira no eh, una cosa, eh, eh, déjame decirte. Cuando tú escuches hablar del presupuesto de la nación... Lo primero que el ciudadano tiene que hacerse la visualización de que ahí se está dejando plasmado la visión del presidente que de, de turno y cuáles son sus prioridades al momento de administrar y de distribuir los recursos para que el Estado devuelva en servicio y cumpla sus fines. Puede llamarse servicio y fin del Estado el tener una publicidad pagada de 13 mil millones. En cambio, tenemos un problema de la mujer, del Ministerio de la Mujer, un problema de feminicidio, un problema de violencia, lo que sea, de casa de acogida con 750 milloncitos. Eso te dice a ti qué es lo que se está priorizando hoy en el Estado Dominicano. Y que la política y los legisladores lo vean viable y entregarle a un secretario simple. Si usted lo lleva a una oficina, ¿la secretaria maneja dinero de la empresa? No. ¿La secretaria hace servicio social de la empresa? No. Pero sí tienen estos capitales en mano o en cuentas que son para no tener control, para campaña, para producir lo que ellos quieran y le den su santa gana. El pueblo tiene que mirar eso. Se está irrespetando nuestra, nuestra administración. Miren, eh, tenemos aquí el desglose del presupuesto. La presidencia de la República eh, tiene un presupuesto de 67 mil millones de pesos. Eh, Déjenme ver, eh, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores, señores, 10 mil millones de pesos. El Ministerio de Relaciones Ay, Exteriores. Santís. De hacienda con mil. Ahora bien, escuchen esto: no el ministerio pasa de a hablar, Salud entonces. Pública y Asistencia Social, 94 mil 536 millones. Y educación, y nada, atención a este de educación, atención a DP y atención al pueblo, 194 mil 523 millones para educación. Pero, pero ellos saben por dónde se saca la, la, El agua Un 4%, el un 4 del Producto Interno Bruto Equivale casi a un 20% del presupuesto nacional sí pero ¿Qué vamos eso a hacer con esos mil millones eso, De pesos o casi en la ese totalidad. año 2020? Porque el problema no es que el dinero esté ahí o, o lo que representa Es qué se va a hacer Hacia ¿Cuál no, es la no, planificación? No, no, Lo mismo que se ha hecho Lo mismo que se ha hecho, se ha hecho Otro, a ser presidente Y a mujer. ser candidato Y a ser candidato El Ministerio <risa> de Turismo tiene 9 mil millones de pesos de pesos. Punto. El Ministerio de la Mujer, como ya ustedes han dicho, eh, en, en total son 800, eh, 808 millones de pesos. Eh, el de Cultura, 2.800 millones de pesos. Veo aquí que el... Déjeme ver, este que tiene 15.000 ¿El de Cultura? El de Cultura tiene... Y el ministro de la Presidencia, que no hace cultura, que no hace gobierno, que no 718. hace nada. ¿Cuánto? 718. ¿Cuánto? Sí. No, no, no. Cultura. El de Cultura tiene 2.800. Ah, ¿Y el, el de, de ministro de la Presidencia? 67, 67, no, 60, 5 mil. No, la presidencia. cinco mil. Ha aumentado. aumentado. Le aumentan cinco mil millones. Y, y, y al administrativo de la presidencia le aumentaron 6 mil. Sí. El Ministerio la de, la administración de Administración de, Pública eh, tiene en, mil millones. Eh, eh, energía y Minas tiene mil millones, mil cuatrocientos millones. Y para la deuda pública, 167 mil millones de pesos. Mira, Mira lo que hay en resumen. En resumen, hay un déficit que hay que buscar dinero prestado: más de 4 mil millones de dólares. Dos. Antes, antes para, para concluir la parte nuestra, ayer vimos la participación de algunos partidos. Eh, vimos ahí la, la participación de la Fuerza del Pueblo, Jerry eh, Merán, que lo estuvo representando, donde ellos hablan, y creo que es una posición muy correcta, de irregularidades que se puede, que pueden ser corregidas. Él habla de, de asignarle 4.600 millones a programas de vivienda de carácter social, creo que es interesante, claro, claro. 1.062 millones a combate y persecución claro. de la violencia de género, o sea, a aumentarle. Eh, habla de una partida a salud pública No especifican ahí porque en ese momento Se cortó la transmisión Nosotros... Y habla, y muy interesante esta parte De quitarle 1.400 millones al Ministerio Administrativo de la Presidencia para, eh, se, se, para 647 salud primaria, millones quitárselo a OISOE, para salud primaria. 623 millones al Ministerio de Defensa, 551 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores y 413 millones al Ministerio de Deportes. Creo que ahí, no estoy de acuerdo con el Ministerio el de Deporte, Deportes de, de, no. de quitarle, no pero de con lo otro sí creo que es una posición muy, muy bien eh, establecida la de la Fuerza del Pueblo, porque lo que está haciendo es... Del mismo presupuesto, quitándole a algunos ministerios que yo entienden que pueden manejarse del, con el restante. Con, con déjeme, déjeme plantearle esto. Vamos a ver si, si, si logramos meterle la cuchara esto y ver cómo lo sacamos esto. Si, por ejemplo, son 120 los diputados que hay en el Congreso y el PLD tiene 40, los diputados del PRM. Los diputados reformistas y los diputados del PLD, en la medida en que ellos asistan y voten, dificultan la aprobación de una, de una ley o de un proyecto de ley. ¿Por qué? Primero, para que haya quórum, para la aprobación de una ley se requiere la asistencia de la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. Uh -huh. Y para aprobar la ley se requiere el voto mayoritario, la mayoría más uno de los presentes, de los votos. Cuando el PLD, cuando el, P, la, el PRM y la Fuerza del Pueblo van y se atienden de votar, ¿están contribuyendo con que se apruebe el presupuesto? Aunque se salieran, sí. están contribuyendo con que se apruebe el presupuesto. ¿Qué hay en eso? Pero... ¿A qué que están jugando con eso? Porque Pero... se supone que de lo que se trata es que si ellos no están de acuerdo con que se apruebe el presupuesto, ellos debieran emitir su voto. ¿tú sabes ¿Cuántos son los diputados? ¿Cuántos son los diputados? Son 58 diputados. Tú sabes PRM que. que PRM y Fuerza del Pueblo. Ajá. Se pueden ir sí. todos y siguen y claro. sigue la mayoría. pero, tú sabes sí, que es pero lo que pasa, tienen que votar. Pero, Porque cuando votan, tiene que ser la mayoría, la mayoría de los votos, el que determina si se va a aprobar un proyecto de ley. Si tú no votas con 30 de ellos que voten ya. Sí, pero mira qué es lo que pasa. Pero aún estando ahí votando. Ahí yo creo. Como ah, ellos por, votaron eso que, puede no. Sí. que mira. Todos. no. No no, lo que vayan todos. Ellos mira votaron que no. Y que. No, y... no, no, se atuvieron de votar. Pero te to... eh, de, eh, de ejemplo, votar. Mira, mira, eso no sirve para nada que hagan mira, eso. Lo puede. que yo creo eh, que la posición... Para eso es mejor romper sí, el curro. Sí, pero óyeme, óyeme. La posición de los partidos, por ejemplo, y de los diputados, desde mi punto de vista fue la correcta. Ellos fueron e hicieron sugerencias. Dijeron, mira, nosotros lo podemos aprobar, pero arregla esto que está mal. Ahora bien, no si no se aprobaba entonces, o si no se aprueba entonces, la ley establece que el gobierno... Debe trabajar con el presupuesto anterior. Entonces, mejor tú tratas de, de entrar en la discusión para la aprobación del nuevo, porque entonces igualito si, si no se puede aprobar, se va a trabajar con el presupuesto del año anterior y es prácticamente lo mismo. No, no es lo mismo porque claro que sí, como no, quieras, como quieras los recurrir. niveles de endeudamiento, las asignaciones que se hacen y todo es diferente por ejemplo, los ayuntamientos parada, van a recibir menos dinero, y el pero lo que del el otro es que no se te va a parar ningún desarrollo claro del que sí, eso. porque los presupuestos son precisamente Anda, eso. diablo, pero procuran, si tú estás trabajando pro, con un presupuesto anterior desarrollo. si tú estás trabajando con un presupuesto anterior, se va a detener el desarrollo del no, país. No, no, Además, no, no, Impulsa, Además, la misma ley lo no planifica. Se la labor, que se, la labor que se de seguidor. asume el, el que está o el anterior. Además, claro, déjeme decir otra está. cosa con relación a eso. En conclusión, es un presupuesto deficitario la... y motiva más deudas. De lo que se trata es esto. Cual que sea el candidato que gane, en el caso de que se produzca la eventualidad la de que Luis Abinader gane o de que Leonel gane, que son las, las otras dos opciones que hay con mayores posibilidades, va a tener un año difícil. Bien difícil. porque que O sea, cada año más deuda, más compromiso, más gastos superfluos, más nómina inflada, entonces no veo, o sea, así no hay salida. Los, los diputados van y pelean, y que, que discuten, para mí no pasa de ser un puro hallante, por al fin y al cabo terminan aprobándolo. Y el presidente que viene sabe en el lío que se va a meter, pero como quiera coge para allá. Y cuando coja para allá, pues, tiene que salir de eso, y va a tener que coger prestado, tanto como está presupuestado como lo que no hay. Entonces, ¿qué lo, es lo que estamos haciendo con eso? Lo que, ¿Qué ha qué ha hecho, que lo que ha hecho Danilo en estos años que ha gobernado ha sido algo dantesco con relación a la deuda. Tú decir que un presidente se ha endeudado en más de 23 mil millones de dólares, Cosa que nunca se había visto. Más que todos los gobiernos juntos que han administrado el país en la democracia incipiente que tenemos. Y decir nuevamente en un presupuesto más deuda, más de 4 mil millones de dólares. Sinceramente, es una irresponsabilidad pero yo, a las generaciones presentes y oyen, futuras. Cosa, mamá, que son los que tienen que pagar esa deuda. ¿eh? En la Suprema Corte de Justicia que tiene que recibir un presupuesto que no se lo dan. Nadie te pone recursos para eso. Los ayuntamientos Ahí está Fedomo. Nadie te pone un recurso para eso. Todo el mundo se queja simplemente de que no le dan o de que las cosas se están haciendo mal. Pero nadie actúa. Nadie hace nada. Ellos que son los afectados no actúan, no hacen nada. Entonces nosotros venimos aquí a veces como tontos útiles a, a hacer un eco de la crítica de ellos. Pero no hay acción. O sea, no se puede llevar al gobierno a la legalidad. No se puede pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie claro. en relación a qué se le puede asignar a una cosa y qué no. Que le pusieron Entonces tres... lo que vamos solamente hay... es hablar, hablar y hablar ya por no hay... ser... Eso. 13 mil millones 30, de pesos a... 13 mil millones de pesos a órganos a no, de rango a no, constitucional. A, no ¿a, a, a órganos de rango constitucional. Fíjense bien, en, al Poder Judicial se le asignaron 8.619 millones de pesos. Frente a 13.781 millones de pesos para órganos de rango constitucional. Menos para la justicia que para publicidad. Sí. Eso es una cosa de loco. Eso es una cosa de loco. Eso es de loco. Eso es de loco. De loco. Y para vivienda eso es cosa de loco. Vamos, a la pa al, vamos al, al, al WhatsApp. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos televidentes. Desde sus casas o de los lugares. Las donde Las se se... televidentas también. Las televidentas, sí. <risa> Sí, porque después de, de... Exacto, sí. a los 102 géneros género. ah. lo dudo, hay conveniencia eso dice con relación eh, a la pregunta María Polanco, con relación a la pregunta exacto, Altagracia de Jesús del Bronx New York dice, muy buenos días, los felicito por tan lindo programa, necesitamos un cambio de gobierno en nuestro país y que también las autoridades le paguen un salario justo para que en vez de agredir a los civiles, mejor le protejan porque no todos, pero la mayoría de las autoridades no se puede confiar en ellos, son delincuentes. Es una lástima que en nuestro país uno se sienta seguro cuando esté en su casa, no se siente seguro. Imagínense en otro lado. Espero que en estas nuevas elecciones podamos vivir tranquilo con un gobierno... Orden a esto, gracias. Bueno, ellos dicen sí. que no se puede sentir seguro en su casa. No, el, el, el terminal 2254 dice que Dios bendiga a todos los empleados de Telenor sí, en estas eso. Navidades. Ah, gracias, venga, venga. gracias. Hasta no, gracias. Sigue escribiendo, todos, esta gracias. Para gracias. Para Escriba. Eh, 11 mil millones, eh, millones para la Procuraduría General de la República. Vámonos a la pausa, señores. Yo estoy enfermo no, no, no, con tantos no, no, millones. 11, <risa> Vámonos para una disco con esos